Hoy vamos a conocer de la mano de Isaac Rordán los vicios del ermitaño. vamos a descubrir todo este ciclo de la nueva exposición que se presentará el próximo día 16 de este mes que estamos de marzo en san pedro de alcántara y bueno les voy a contarnos esta exposición su nuevo trabajo y bueno ya la verdad es que tenemos un compromiso y cada vez que tiene que hacer algo viene aquí eh, en primicia a contarlo así que te lo agradezco mucho y tu visita bienvenido Bien. que es tu casa ya bien, yo sé en que es mi casa hijos. y estoy súper contento porque siempre venía a la aquí de, de vosotros es como un perfume de jazmín para mí y me, me llena lindo. de alegría de poder compartir la verdad es que eres un poeta también porque <ríe> eh, compone estuviste en una banda de rock bueno más un poquito otra historia por el artista eh, bueno. que eres tú para que la gente que no te conozca y yo creo que ya te conoce a todo el mundo pero sí que lleva una gran trayectoria eres joven pero empezaste muy muy pequeño entonces sí. pues has hecho muchas cosas no porque se te ha dado muy bien también el, el tema de lo espiritual el yoga eh, Cuéntame un poquito cómo empezaste para que aunque te hemos entrevistado en otras ocasiones pero habrá personas que se incorporen nuevas, otra persona eh, en las redes sociales así que eh, háblanos un poquito de, de ti de tu trayectoria profesional y de todas estas cosas que has hecho en tu vida pues a ver yo yo soy un caminante un explorador, diría yo, un explorador de, de esos mundos eh, extraños, de esos mundos llenos de, de colores, de cosas que, que se perciben, pero a veces no se mira y, y sin saber que eso que no se mira es lo que de verdad nos llena y nos sana. Yo soy un explorador de todo lo que es el tema artístico, el arte, cultural, musical, eh, un poco teatral, un poco poeta... ...todo lo que lleva el sello arte... ...lo he investigado... Eh, ...la pintura es... es mi sello, más, es ¿no? lo que más... ...y además tiene premios y todo reconocido... Jo, ...tengo premios modelos. reconocidos... ...hace tiempo que no voy yo a ningún concurso... ...pero bueno, a veces... Si me... ...no te queda tiempo, sí que no te queda, que queda tiempo... ...no no me queda tiempo, tú lo has dicho, tú lo has dicho... ...y bueno, y lo de la banda... ...yo creo que también te aportó mucho... ¿no? ...lo Eso de decir, la ¿no? banda fue... ...fue una época más rebelde... ...más, más juvenil... ...más de cuando yo empecé la adolescencia, hace muchísimos años... ...y yo creo que también es un camino que he tenido que, que pasar... que ...escalones que tener que subir para pa llegar ahora... ...a tener ese conocimiento y esa facilidad de poder plasmar... ...un poco un equilibrio entre la oscuridad, la rebeldía... ...y un poco la fiesta y un poco la calma... Eh, ...lo que es el equilibrio que te da el yoga... Sí que es verdad y además eso lo plama también en tu pintura en tu arte que es mucho de la vida misma no eh, yo he estado viendo y vamos a ver durante la entrevista cuando hablemos de esta nueva obra que presentarás el día 16 de marzo aquí en san pedro que todo el mundo podrá ir a verla que Por todo el que quiere guste el arte y de, cuéntame en qué te has inspirado porque lo has llamado así porque en qué te has inspirado para esta nueva mira gracia, se llama ¿sí? los vicios del ermitaño porque enfoca un poco el trabajo como de un ermitaño de irse a buscar no sé su cueva su lugar secreto y reflexionar un poco sobre a ver qué he hecho eh, en estos en este montón de tiempo en el que llevo investigando buscando porque son más de más de 13 exposiciones y hay un poco lo que digo yo un, un poco de selección ...una selección importante de las grandes obras, las grandes pinturas... ...de todas mis exposiciones... ...y, y es eso, es la búsqueda espiritual... Y la, y, ...y la reflexión un poco más profunda... ...del lado bueno, del lado malo, del lado más divertido... ...del lado más, más oscuro, no sé, un poco... ...sacarlo todo y hacer un, un colapso ahí... Yo creo que va a ser muy divertida la obra y por eso claro. se llama Los Vicios del Ermitaño, enfocando un poco ese lado más, más representativo de, de lo que es el yogui o, o el ermitaño, uh -huh. o el artista buscándose en sí mismo. Claro que todo el ermitaño, pues.. Eh... Antes había muchos ermitaños, así que habiendo ermitaños realmente físicos, por porque supuesto. Incluso por ahí por Granada, te acuerdas también que también había mucha gente que vivía en las cuevas, que vivían, que se aislaban del resto. Sí. Pero eso también viene bien, ¿no? porque te recrea de, de paz y te libras un poquito también de la carga que llevamos al día a día para hacer ah. un poquito más espirituales, ¿no? Y me encanta este enfoque que le has dado ahora a tu colección. Sí, además, eh, los ermitaños, el ermitaño yo creo que es una etapa del ser humano. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, necesita encontrarse un periodo de tiempo, un pequeño tiempo, en su. en su ermitaño interior. Debería de hacerlo, reflexionar un poco, digamos, en su búsqueda espiritual. O en su. a ver, ¿dónde me enfoco? ¿dónde, dónde va ahora mi, mi, mi mente, mi.. ...mis ilusiones, una, mis una sueños... ...una sobre uno mismo... ¿sabes? ...sobre uno mismo, el ermitaño... Sí, sí que es verdad... ...bueno la verdad es que eh, el colorido está en todas tus obras... ...porque yo he, he estado viéndola... ...y bueno, lo están viendo los tres espectadores... ...porque están ahí enfocándose... ...y están llenas de coloridos todas ellas... ...la que me ha gustado mucho ha sido la de las marionetas... no ...que son así como cuando se creó Pinocho... ...y sí. tal, ¿no? unas marionetas también ¿no?... ...es mucho basada en la vida también... Eh, ...tus obras... Eh, sí, porque también... Eh, cada título además va a ser maravilloso el recorrido de la exposición por los títulos por los nombres de, de cada es como una historia que se va contando pero esa historia cada, cada persona que la va viendo cada el visitante va narrando su propia historia va absorbiendo lo que el cuadro le, le va contando para ir narrando y encontrando su semejanza en esas pinturas las marionetas no es más que, que un arquetipo de, de nosotros mismos, de los seres humanos, que somos marionetas de algo, de ese algo que no es más que nosotros mismos, de nuestro, de nuestra constancia por ir a trabajar o por ir a hacer algo, somos marionetas de nuestros propios deseos. Uh -huh. Y de los que otros quieren ¿eh, también. Y de, ¿De los que otros quieren, por supuesto. Vale. Como los quieran manejar también muchas veces. ¿eh? Por supuesto. Quizás tristemente, tristemente, sí. tristemente, de cómo los manejan. ¿no? ¿De cuántas obras se compone esta nueva colección? Pues mira, va a haber 33 cuadros. De todas maneras, no tengo yo claro si va a ser 33, 32, pero el máximo va a ser 33. Aparte, va compartido entre óleos, grandes pinturas al óleo uh -huh. y acuarelas que esto va a ser también una cosa nueva, una novedad, un enfoque a la acuarela que yo le he dado, que es muy mágica, porque acuarela, como dice la palabra, es agua, agua y color, y es maravilloso pintar sobre, sobre acu acuarela. Además, está considerado una terapia, el pintar con agua y, y color, porque es una cosa muy fácil, donde el, la gente puede mmm, soltar, puede meditar, puede un poco... ...calmar su, sus inquietudes y sanar... ...la pintura sana mucho, yo siempre lo predico... ...la cromoterapia, el, el dejarse fluir... ...el sacar el artista que hay dentro... La verdad es que tú eres un gran artista y ya tienes un gran recorrido porque vamos a, a ir un poquito atrás también a la historia y has estado también exponiendo aquí en marbella ¿En qué año fue que pusiste eh, ¿Te acuerdas en qué año fue o más o menos cuántos años? No hace? me acuerdo porque pero hace mucho ya, no hace ya bueno, ba no bastante tanto, tampoco. Hace, hace unos años pero puede hacer seis años, Por ahí, seis o siete años. ...y la verdad es que ya llevo a las la espaldas... ...más de 13 exposiciones... ...yo en el tema... ...es que me hace falta un manager o un representante <risa> o algo... ...porque el tema de, de organización lo llevo un poco... ...soy un poco caótico... No, pues es ...pero luego idea. tengo... ...luego tengo mi, mm. mi currículum y, y voy mirando... ...y lo miro y digo... ...valiente trabajo de... de ...es verdad, ¿en ¿Sí? cuántos sitios has puesto? Mucho, ¿no? mención, ...porque tú, tú resides en Cártama, además, ¿no? Tú eres de... de yo soy cartameño... ...de Málaga, de la ciudad de Málaga, de, de, de, de, de Cártama, de un sitio precioso de Pues yo me he recorrido lo que es toda Málaga, parte de la Costa del Sol entera... ...y diferentes puntos, digamos, de pueblecitos, cazas de, pueblecito, de las culturas, eh, galerías privadas... Y la algunos bares, muchos bares ahora se lleva mucho lo de exponer en paz sí, en bares. Sí, verdad y la, hacer cosas temáticas, por ejemplo, una comida temática sí. y te presentan pues un artista sí. con sus obras, ¿no? Y queda muy bonito porque queda muy bonito. Es ha... todo todos los sentidos, ¿no? Así recreas todos los sentidos, vas a comer, pero estás con todos los sentidos, estás rodeado ¿no? de arte y uh -huh. es que es lo que yo digo, el arte es todo. Lo que pasa es que yo no soy muy muy amigo de, de exponer mucho en bares o locales de donde hay bueno, también que depende, la gente va a comer, eh, claro, depende si tengo... también. ...del tipo de obra o del tipo de trabajo que vaya a presentar... ...pequeñas acuarelas, pequeñas cositas... ...porque llevarte un lienzo grande, un óleo grande a un sitio así... ...como que sufre, sufre y, y para mí son como mis niños... ¿eh? ...son como <risa> mis criaturitas que yo las creo y hay que darles un mismo. ...hombre, por supuesto... <coughs> ...y bueno, y sabes cómo llevas el yoga... ...también podemos ver en tu obra que eres una persona muy espiritual... ...que hace yoga... ...yo creo que otra veces lo hemos hablado también sí. en el programa... ...y te cuidas, ¿no? Cuéntame un poquito que... ...el yoga, pues el yoga es aporta. también... ...un camino de... también del ermitaño... ...el yoga es alinearte, alinear la... ...la mente, eh, el espíritu, el alma... ...el cuerpo, lo que es, lo físico, la carne... ...y hay que buscar una alineación... ...y encontrarse junto a todo lo que ha equilibrado... ...con la energía, eso es muy bonito... Es muy bonito y, y también cada persona tiene que buscar su manera de hacer deporte. No digamos que yoga exactamente, pero un poquito salir a andar, salir a... Porque es que somos nosotros somos, somos movimientos y si no hay movimiento nos vamos oxidando. Y es una pena porque la juventud es eterna. Aunque nos vayamos deteriorando poco a poco, la juventud se ve en los ojos. De sí, verdad, bueno, el, el yoga, muchas personas piensan que el yoga que es muy relajado, que el yoga es nada, es solamente hacer respiraciones y ya está. Pero que no es así, ¿no? no Tú no, que no. estás en eso, explica, no, que yo he estado en yoga y oye, que hay también un trabajo de. Lo has bastante. averiguado, ¿verdad? Claro, sí. claro. El yoga es que la gente se cree que el yoga es llegar, ponerte a meditar, sí, ponerte sí. en la, la postura del loto, de, del Buda, y, y dejar, dejar la mente en blanco. No, no. El yoga es meditación en movimiento. El yoga es, mm, te pones a hacer posturas a alinear el, el cuerpo perfectamente, intentando lo más perfecto que tu cuerpo pueda hacer. Porque cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Para eso está el instructor ayudando. Pero que el yoga es un deporte, bueno, un deporte es una filosofía que lleva lo que es, es salud física. ...salud mental... Y, y, ...y todo lo que refleja... ...encontrar tu, tu calma, tu espiritualidad... ...y eso... ...eso se trabaja, sí, eso es un poco... ...que <risa> no <risa> es solo meditar... <risa> Sí, es verdad. Bueno, Isa, volviendo a tu trabajo, tenemos que recordar dónde va a ser, dónde va a estar expuesta la, este nuevo trabajo tuyo y de qué horario se puede ver, cuántos días va a estar. Pues, para que se lo anoten, anotaros en la agenda. ¿eh? Claro, mira... Eh, el 16. El, el 16... 16 al 27, va a ser el 16, ¿cómo se llama? Se llama Centro Cultural San Pedro, sí, ¿verdad? Exacto, eh, Ahí en la placita eh, que hay, que tenemos aquí, que es maravillosa. También están los bares cerca. Ahí de todo, ahí. Un, y luego no, te puedes tienes. salir a tomarte algo si quieres. De todas maneras, tenemos un catering de invitación precioso de empresas colaboradoras y muchísima gente que apoya el evento. Eh, yo invito a todo el personal que quiera disfrutar del arte. ¿A qué hora tenemos que ir? A ver, la agenda: el lunes. A las 8 de la tarde. 96, a las 8 de la tarde. Tenemos una cita. ...para ver esa magnífica exposición... ...de tu nuevo trabajo... ...que ya son muchos tus trabajos... ...has puesto muchos sitios... ...y sí. eh, ya un artista reconocido eh... Seré ...sí, ya... sí, poco a poco estoy ya... ...y de este trabajo Isa, ...¿cuál de estas obras son las que... ...no sé, tiene una historia para ti... ...nos puedes con transmitir alguna cosa más... De, ...de tu trabajo, que lo hayas hecho... ...por algo en especial... ...una de pues estas mira, obras que hemos visto... Eh, sí. a ver... ...hay una parte muy mística... ...en esta obra... ...y además habéis visto el cartel... ...que es una, una, una furgoneta hippie... ...una caravana de Exacto, esas... Sí, sí. ...que llevan lleva encima un poco la simbología... ...lleva el Buda, lleva... ...lleva un poquito... Mmm, ...como flores, como zetas... ...como muchas cosas muy místicas... ...extraterrestres... ...nuestros hermanos cósmicos... ...que también están invitados a venir... ...a ver si se, sí. se ven alguno el lunes... <risa> ...el tercer ojo... Ay, eh, ...hay el tercer eh. ojo, todo... todo. <risa> está, está olvidado de nada... ¿eh? Sí. ...¿tienes manías a la hora de pintar Isa ¿Eh? ...¿tienes alguna manía?... ¿Cuál, ...¿cuál es?... ...no tengo manía, pero tengo mi pequeño... ...ritual personal... ...mi... ...pongo mi incienso, pongo mi incienso... ...pongo mi música... ...la música muchas veces me cuesta trabajo elegirla... ...porque es que me gusta tanto... ...me gusta la música electrónica, me gusta el rock... ...me gusta la música clásica... ...me gusta todos los estilos me gusta la calidad y la música también transmite una vibración que te transmite a pintar tú también refleja depende de la vibración lo refleja en el en el lienzo mi ritual es encontrar mi calma y pintar sobre todo mira te cuento un pequeño secreto yo cuando mejor pinto es cuando a lo mejor medio de fiesta la noche anterior o medio de salida con mis amigos, con amistades, con algunas chicas, con amigas. Cuando yo me voy al otro día, como, digamos, con un poco con ese puntito de, de resaca Y ahí es cuando tengo yo mi. Es? Es, es muy extraño, pero es mi pequeño secreto. Bueno, no, que porque es extraño. Es Esto no significa que esté siempre por ahí de fiesta, no, pero. <risa> no, porque estás siempre pintando, no, tienes Estoy cosa. siempre pintando, pero no siempre con ese tipo de, de punto el punto sí, sí, de la, la musa, no la musa. La musa es un poco divertirte. <risa> reflejar luego lo que lo que transmite tu estado de ánimo. Bueno, yo creo que siempre los artistas, ¿no? También siempre tiene como un reto mmm, para ellos, ¿no? No sé si tú lo tienes, decir, no he pintado nunca esto y quiero ser, algún día voy a pintar eh, tal cosa, ¿no? Sí. Tienes también un reto lo que es eh, tu trabajo de decir, tengo pendiente o viajar y pintar no sé qué, o hacer eh, esto, ¿no? Quiero ¿Es, pintar... Tu caso, pues mira, quiero pintar, me encantaría transmitir los sueños de la gente. De hecho, ya he hecho algunos trabajos en la que contactan conmigo y me dicen, mira, he tenido este sueño, ¿tú eres capaz de pintármelo? Uy, y lo bien. he hecho. Pero y además, es, eso, ¿eh? es muy bonito porque el cliente sale súper contento de que transmita. Tengo ese don de poder transmitir el sueño de la gente uh -huh. y plasmarlo. La el sueño no se puede fotografiar. Exacto. Tienes que pintarlo, tienes que tener una especie de don. Y yo con mi tema de la espiritualidad, sí, qué me eso, ¿no? encanta. Igual así, o sea, podemos descifrarlo, ¿no? Y poder sí, analizarlo sí. y decir, pues igual significa, ¿no? Tiene un significado, ¿no? Como Freud, ¿no? Sí, Como... Sí, sí. por supuesto. Y de hecho, cuando tú plasmas el sueño de alguien, tienes ahí descifrado, uh -huh. ya tienes para analizar. Oye, qué interesante. Pero a mí mira. me encantaría pintar todo lo que sea el tema del despertar de la conciencia, el de... ...mejorarnos a nosotros como seres humanos... ...poder a través del arte o de cualquier materia... ...música, de creatividad... ...algo que, que, que haga al ser humano ser un poco más libre... ...fuera de, de esta red de, de consumismo... ...o de esta red de, de estrés que tenemos... ...con las tecnologías y las cosas... ...hay que fluir un poquito... ...hay que, no sé, meditar y llegar adentro... A ...cuando estés muy adentro del todo... ...pues vuelvas a salir... No te quedes siempre, ¿no? Es como. como una vibración. Claro, qué buen consejo, ¿no? Y como sí. ves ahora lo del coronavirus, que. Tú que también te mueves, hablas sí. con gente. Eh, hay tanto miedo. Realmente. Tenés, hay. hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo en el tema este. Por desgracia, es una realidad que, que estamos viviendo. El tema del coronavirus es un poco. es también un poco de llamada de, de atención. Hay. Hay que tener un protocolo, hay que cuidarse. Pero yo creo que también es un poco una exageración. Yo creo que el miedo atrae eh, circunstancias que no debemos. Yo creo que si uno es, piensa que es fuerte y uno piensa que puede mmm, salir adelante, no hay coronavirus ni hay nada que... Que, que, ...que pueda contigo, con tu alma... ...nosotros somos, somos, somos una divinidad... ...somos dioses en potencia... Claro, pues ...hay que ser positivo... Ante ...hay que todo, ser no, positivo... No, no, no, ...siempre no. gastando cuidado... ...y manteniendo un protocolo... Uh -huh. ...de hecho esto es una realidad pero que esa realidad mmm, no, te, no te envuelva en un miedo que también es una exageración. Claro, pero no ha puesto mascarilla hasta los niños de la falla de Valencia, es, es que todo con mascarilla. Es está. que se está viendo cosas muy exageradas, que no, que no es para tanto. Señores, que hay un pequeño problema, pero pero no vayamos a hacer un poco el ridículo, que, que, que, que no es para tanto. ...bueno Carla que no sea así... ...nosotros vamos a volver a tu obra... ...y recordar a todo el mundo... ...dile a todo el mundo otra vez... ...recuérdale la fecha, dónde es... ...y dónde tenemos una cita el próximo lunes... Pues ...26 ah... ¿eh? ...el lunes 16... ...26, 26... ...16, 16, perdón... ...yo, yo la... ...no, pasa nada. ...el, el lunes... 16. ...el lunes 16... ...que este lunes vamos a... ...disfrutar de, de... esa maravillosa obra... ...ese ratito mágico... ...y va a estar del 16... ...al 27 de marzo... Todo el personal que quiera, todas las almas. De, a las 8 de la tarde. ¿no? A las 8 de la tarde la inauguramos. Todas las almas pero que quieran que no disfrutar, el, que vengan. Y el que lo no pueda hacer día, pero ¿basta cuántos días? Claro, basta hasta, hasta, el, hasta el 27. Hay días. O sea que si no podéis ese día de la inauguración, pues cualquier otro día. A los amantes del arte, pues ya sabéis, tenemos una historia. muchísimas gracias por, por venir. ...a contarnos de tu nueva obra... ...que nos encanta... ...y no, no sé ya, todavía no estarás pensando en otra... ...¿no estás pensando ya, le estás dando vuelta para otra?... ...estoy seguro pero no vueltas seguro. para otra... <ríe> pues muchas gracias... ...y enhorabuena por tu trabajo... ...que es precioso... ...y eh, nos veremos el día 16 de marzo... ...estaremos ahí a las 8 para apoyarte... ...muchísimas Bien, gracias, gracias, <ríe> gracias a vosotros... ...bueno Isa vamos ahora a hacer una pausa... ...nos vamos a publicidad... ...y volvemos con más temas de actualidad... ...en unos minutos...